muy buenas amigos y amigas bienvenidos a toxic game channel nuestro canal de toxicidad 100% natural recogida de los mejores campos de Twitter de las redes y de los foros y también de YouTube hoy vamos a hablar de eh, por ejemplo los últimos juegos de Activision Blizzard que saldrán para la PlayStation Sabéis cuáles serán? Pues evidentemente, evidentemente será el Call of Duty 2022, Call of Duty 2023 y Call of Duty Warzone 2. Estos son los tres últimos juegos que aparecerán en la deplorable consola de videojuegos de Sony. Estos son los últimos tres, a partir de ahí ya no más si queréis jugar a un call of duty a comprado una xbox a comprar una xbox pero por supuesto este es un pequeño traspiés para Sony. desde hace unos días que en la bolsa en la bolsa se ve reflejado que le va bien de hecho vamos a ver unas cuantas imágenes eh, para ver en qué estado se encuentra un poco Sony ahora mismo o mejor dicho ayer 25 de enero vamos a verlo vamos a verlo un momentito ¿no? a ver qué tal pues como podéis estar viendo aquí eh, ha ido en picado durante estos días estos últimos cinco días no ha parado de bajar y como veis en la gráfica eh, por semanas por meses incluso por horas se ve eh, la bajada de ayer, por ejemplo, fue de un 2,77%, pero es que está a menos de 355 puntos de lo que estaba. Ha bajado increíblemente, ha sido un bajón, como digo, bastante abrupto. Me refiero por abrupto a, a que se ha despeñado por un, prácticamente vamos estas gráficas son horribles miren por donde las mire ante todo no quería dejarme ningún juego atrás de los que van a salir y de los que conocemos que van a salir por bueno pues gracias a a los de GeForce Now que se le fue un poquito la lengua y gracias a ellos supimos pues que había pues eh, Crisis 4 estaba en la lista eh, también podríamos también estaba el Horizon Forbidden West para PC que al final ha salido ya ya está en Steam desde hace mucho tiempo sin pena ni gloria porque es que el juego Pff. sé que es muy difícil hablar de un juego que ni siquiera ha jugado pero es que no me atrae nada no no me atrae nada el estilo y la mala pinta que tiene. O sea, que tiene una mala pinta, pero no solamente el 1, sino el 2 también. O sea, el 2 peor todavía. Tanta niebla, para que se están jugando un masacón. También hay otros juegos, como por ejemplo, el Street Fighter 6 o el Years of War 6, el Call of Duty, eh, por ejemplo, Modern Warfare 3, que lo he hablado antes, sin Megami Tensei 5, And Catherine. Full Body, no persona, el no Persona 5, no, ha, no está mencionada el Persona 5 en ninguna parte de la lista, Hitman Pro, eh, bueno, tenemos también, por ejemplo, el Tekken 8, tenemos también un nuevo Worlds, también tenemos el Destroy al Human, eh, destruye a todos los humanos, ¿no? La tercera parte, vale. Eh, tenemos también, por ejemplo, Dragon Dogma 2, tenemos el web Fed, la secuela muy bien es un juego que a mí me gustaba mucho alan way remasterización para steam project iris iris por activision blizzard project eh, crisis 4 que es el que hoy se ha conocido en la noticia y bueno pues ya podemos esperar por ejemplo otros como por ejemplo un remake de Resident Evil 4, un remake del Final Fantasy 9. Sí, pone 9. Final Fantasy 9. Y tendríamos un nuevo Crash. Crash Team Racing Nitro Fueled para PC por Binox. Muy bien. Estos son... unas cuantas pinceladas que, que he ido viendo eh, y que he dicho, bueno, pues hay que, hay que tomar en cuenta. Seguramente mucha gente que esté ahora mismo haciéndose un poco de caquita por el Call of Duty, ¿verdad? Ay, Dios mío, qué pena. Pero bueno, para todas esas personas siempre quedará YouTube siempre quedará YouTube para ustedes jugadores eh, sobre el tema de los gráficos de Aloy me ha hecho un poquito de gracia esto eh, de poner a la roca y ponerlo como si fuera eh, como si fuera Aloy no pero luego dándome cuenta le he preguntado al que ha hecho el meme le digo oye pero este pequeño o sea este esto lo lleva el personaje porque es lo mismo, lo mismo que un dólar de arena del Animal Crossing. Mírenlo, o sea, es que es lo mismo, es que es lo mismo. Bueno, pero sí, si por aquí ya sabéis que eh, la gente, los piperos, suelen poner muchas veces eh, imágenes para decir si quieres esta calidad eh, solamente la encontrarás en playstation bueno pues si solamente quieres eh, esa calidad de mierda que te enseñan eh, sacando pecho de, de un músculo gráfico que no tienen eh, mostrarles estas dos imágenes mire estas dos imágenes que estáis viendo son del Sí, del halo infinito. Del halo infinito. Exactamente. Son, vamos, se ve hasta las venillas de, de, de las orejas. Es increíble. Bueno, bueno, pues ¿qué, ¿qué puedo decir? Ya aparte de esto, ya que... Bueno, el control de daños, sí, el control de daños. Álvaro, hombre, Álvaro, Álvaro, hombre. Álvaro come mierda. Álvaro diciendo ahí el control damas, el control de daños, para el juego de, de, de mierda de Aloy, para bueno, ellos se venden, siempre han sido unos vendidos, pero bueno, este hombre ahora no le preocupa, en lo absoluto le preocupa el tema de que se estén tapando los gráficos de, de Aloy de una manera eh, tan claramente cutre es decir que, que hemos vuelto a la playstation 1 al silent hill 1 en el que tenías que poner niebla que de ahí surge lo del de, tema de la niebla ¿no? que, que tenías que poner niebla para que porque no podía cargar todo el escenario para eso dios mío es que es que de verdad Claro, luego dice, no, es que es un hater. No, no, es que sea un hater, coño, es que os están engañando y tú te lo estás creyendo, eso ya es culpa tuya. Mía, no. Antes de terminar, amigos y amigas, quiero recordarles que mañana hay un evento de Elder Scroll. Aquí lo tenemos. Quiero también decir que, menuda gran comunidad la de xbox 20 millones de personas jugando al halo 20 más de 20 millones de personas jugando al halo es increíble y eh, yo game y yo bueno y yo eh, vamos a ver chaval ya vamos a empezar aquí a meternos un poquito con con estos pipas eh, eres una basura y una mierda y por eso te he puesto no por no por otra cosa si te he cambiado eh, con tu permiso te he cambiado la foto de perfil yo creo que ahora está mucho mejor ¿Eh? vale no hace falta ni que te responda verdad bueno pues ya está eh, ahí. te vas con tu mierda de play vale que vas a tener mucho que mucho que jugar ¿eh? o mucho que llorar mejor dicho ¿Eh? bueno perdona, pero tus lágrimas es que son deliciosas y también eh, esta vemos aquí la reacción bueno también ya por último no de la petición que le hicieron al presidente Joe Biden fucking <ríe> panis no tiene no tiene otra contestación hasta la próxima amigos, nos vemos junto con mis nuevos amigos. Aquí lo tenemos Espiro, lo tenemos a Crash, tenemos a Sony, tenemos a Mario por supuesto. Que lo pasen muy bien con los videojuegos. Hasta la próxima amigos.